Tutoriales Interlaus News presenta. Cómo eliminar definitivamente Chromium. Hola amigos. Hoy les voy a enseñar a eliminar el navegador Chromium. Comencemos. ¿Qué es el navegador Chromium? Mm. Chromium es un proyecto de navegador web de código abierto. Aunque el proyecto de Cronion, es de por sí legítimo, se usa a menudo de forma indebida, como plataforma para navegadores maliciosos, clasificados como software publicitario, y programas potencialmente no deseados, (pub). La mayor parte se introduce en los equipos sin el permiso de los usuarios. Asimismo, estas aplicaciones, rastrean de forma continuada, la actividad de navegación web genera anuncios intrusivos y ocasionan redireccionamientos no deseados de navegador para desinstalarlo vamos a ir en la parte de abajo al buscador que está al lado de inicio y escribimos Tromion luego hacemos clic con el segundo botón del mouse y hacemos clic en abrir ubicación del archivo nos llevará al acceso directo de Tromion Hacemos clic sobre el acceso directo, con el segundo botón del mouse. Y vamos a donde dice eliminar. Y hacemos clic. Hacemos clic en cerrar. Ahora eliminamos el acceso directo que tengo en el escritorio. Presionamos las teclas Windows más R. Y se abrirá el comando ejecutar. Ahí escribimos. Por ciento. Por ciento. Y presionamos el botón aceptar. Vamos a la parte de arriba y. Hacemos clic en Apogata. Vamos a local. Y hacemos clic. Y buscamos la carpeta Xomium. Hacemos clic en el segundo botón del mouse y luego hacemos clic en eliminar. Cerramos la carpeta. Ahora presionamos las teclas Windows más R. Y se nos abrirá el comando ejecutar. Acá escribimos. Por ciento. Temp. Por ciento. Y presionamos el botón aceptar. Con control más se seleccionamos todos los archivos. Y luego presionamos las teclas Shift más suprimir. Hacemos clic en sí. Hacemos clic en la casilla Hacer esto para todos los elementos actuales. Y luego presionamos el botón Omitir. Hacemos clic en Cerrar. Ahora presionamos las teclas Windows más R. Y se nos abrirá el comando Ejecutar. Acá escribimos Temp. Y presionamos el botón Aceptar.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 y luego presionamos el botón omitir hacemos clic en cerrar vamos a la papelera hacemos clic en el segundo botón del mouse y hacemos clic en vaciar la papelera de reciclaje hacemos clic en sí vamos a ir a inicio hacemos clic con el segundo botón del mouse en el botón de encendido y hacemos clic en reiniciar. Una vez reiniciada nuestra PC, vamos a ir al icono de Chomion, que tengo anclado en la barra de tareas y hacemos clic. Como ven ya no funciona el acceso directo. Hacemos clic en sí para eliminarlo. Esto es todo amigos suscríbanse a mi canal.